Tercer bloque, ya estamos aquí de regreso para seguir hablando del mundial, de esto que nos emociona sí, tanto nos que no podía ser de otra manera que sumándolo al Paco, nuestro columnista de deportes, que en esta ocasión viene con historias de mundial. Exacto, con Clarín. Bueno, un gusto saludarlos, estar con ustedes Igualmente. nuevamente. Y este vamos a hablar de historias de los mundiales, historias atípicas, Ajá. hechos que uno dice no puede haber pasado, sí, pasó y encima pasó en un mundial, que eso es lo más llamativo todavía. Bien. Así que nada, son un par de recuentos, van a ser historias, hay muchísimas. Perfecto. Y hoy día arrancamos con algunas novedosas que me parece que les van a gustar. A Bien. Ver, vamos a ver si gustan o ¿Con no. cuál arrancamos? ¿A qué año viajamos? Vamos a empezar viendo acá en pantalla este, la imagen y voy a empezar a contar de qué año es, a ver qué es lo que nos toca. Esta es la más reciente, se puede decir, porque es de Corea del Norte, estamos hablando de hinchas de Corea del Norte. Sí. Sudáfrica 2010 ah, es bien. el Mundial. Uh -huh. ¿Qué pasó? Sudáfrica 2010, uno dice lo normal, salió campeón España en ese sí. Mundial, pero eso no es lo llamativo, sino que son hinchas de Corea del Norte, segundo mundial en el que participó Corea del Norte. Ah, deben haber estado recontentos. Imagínate lo que es eso, uno dice, viajan todos los que claro. pueden, obviamente, y disponen. Bueno, no fue así, sino que este, le pagaron a actores chinos para hacerse pasar por hinchas de Corea no. del Norte. Ah, me muero. Esto pasó en Sudáfrica 2010. ¿Por qué es tan difícil salir de Corea del Norte? Hay una dictadura claro. que a este, al hacerse tan difícil no había hinchas, tenían que jugar contra Brasil, mostrar un público que hizo el gobierno de Corea del Norte, le pagó a gente de China que estaba allí en sí. Sudáfrica. Para que se hiciera pasar por hincha Ay, qué gracioso no, vamos, Eso, vamos. miren cómo están todos ordenaditos Por eso sí. es, o sea, están actuando claro, claro, hasta les dieron el uniforme, fíjate vos, bueno, la camperita, dieron. la gorrita La banderita el el para cajita. Era un kit, era venía un con kit. un kit A ver, un kit para ser hincha, esto es ilógico Pero pasó en el Mundial de Sudáfrica 2010 Este, que le, les dieron unas gorritas, una remera, el pantalón de sí. este, Corea del Norte Y además 300 dólares por asistir Bien Ah, bueno Estaría bueno, disfrutado Pero recontra, Pero chicos. por el país ver, que quieras ¿no? De, ¿de qué nos ves pinta de hinchas a nosotros, Facu? Si vos nos tuvieras que contratar para de, actores ¿De actores de qué país? Sí, sí. Lucky por ejemplo, y, ¿de qué país te actúa? Y el Lucas yo creo que puede ser uruguayo Muy bien sí. bueno, ¿Tú Brasil te más También Sería traicionar a la patria igual es que No, pero es eh, para nada Más unos yo, pesitos, es trabajo Claro, 300 dólares, a ver Es trabajo Estos actores Estaban allí, ¿Viste? o sea, estaban en su Turquía, estaban viendo su selección Ajá. De mexicano por el bigote De De claro, Turquía, ¿viste? Ahí medio sí, sí, turcón sí, sí. me más de más Ucrania eh, Más eh, rusa eh, eh, Yo la veo así más norte. De Rusia De Islandia Polaca. acá De Islandia ser. podría ser Por acá Aunque me tendría que teñir como más de rubio, ¿viste? Son como sí, casi payos Sí, o una inglesa Una señorita inglesa Esta es la primera curiosidad Vamos a la otra, la compartimos si les parece A ver cuál es la segunda curiosidad Uh, y esta es este, una de las más antiguas, que estamos hablando de Suiza, del Mundial de Suiza de 1954. Ah, bueno. Cuesta encontrar registro acá de sí, videos. Sí. Este, hay algunas imágenes. Este Mundial se organizó en Suiza en 1954, y lo curioso es que en la fase de clasificación para entrar estaban empatados en puntos España y Turquía. Ajá. Uno dice, bueno, juegan un partido de desempate, uh -huh. lo normal. No, no pasó. No jugaron un partido de desempate, ¿por qué? Jugaron tres partidos, en el primero empataron 2 a 2, empataron 0 a 0 en el segundo, empataron 1 a 1 en el tercero ah, ¿Qué hizo la FIFA? Qué ¿Qué hizo? Bueno, nadie quiere ganar, ¿quién va a entrar al mundial? Llamamos a un chico de 10 años llamado Franco Gema y que saque una bolilla ¿En serio? Así fue si sale la bolita de España, va España al Mundial. Si sale Turquía, va Turquía al Mundial. Un chico de 10 años que pasó a la historia. Pobre, lo deben haber querido matar, bonito. Franco Español y que encima sacó la bolita de Turquía. Uy, no quería. Te querés matar. Pueden creerlo. Dejó afuera su país del Mundial. Se qué responsabilidad, pobre chico. a ver, en ese momento ya la FIFA ya estaba como institución entablada. Es decir, ¿por qué se hizo esto? Sí, porque mediocre el sistema. De, de elección. Muy precario. Tendrían que haber recurrido como un Pulpo pol, claro. claro. pol. Paul. Estaba anima. en Sudáfrica, ¿te acordás? El Pulpo claro. que adivinaba, iba a una casita la wow, que murió, pobrecito. y decía Bueno, nos vaticinó que perdimos con, con Alemania, eligió sí. Alemania, ¿se acuerdan? Sí, Eso el fue pol. el Pulpo pol Bueno, esto es Suiza 1954, vemos la otra curiosidad, si les parece. Dale, ¿A, obvio. ¿A dónde viajamos? A ver, ¿a dónde el viajamos? Si ¿Sí nos vamos o venimos del tiempo. Venimos más acá, uh -huh. Alemania 2006, recién mostrado en el álbum. Sí. Alemania 2006, mundial que ganó y Italia. Este, ¿Qué fue lo que pasó en ese mundial? Una agencia llamada World Media, muy grande de Italia, este, lanzó una publicidad, uh -huh. una promo que acá también se ha lanzado, que es que todas las personas aquellas que compraran un televisor, en sí. ese momento estaban empezando a empurrar los LCD, este, les garantizaban que eh, ellos hacían cargo de pagar el televisor si es que Italia salía campeón. ¿Qué pasó? Italia ganó el sí, mundial. Se clavó uh, World Media porque Italia ganó el Mundial del 2006 este, Una selección fantástica que le ganó sí, la final a Francia El retiro sí, de Zidane en la sí. final Pero lo llamativo para World Media fue que va a quedar marcado Como el año de más pérdidas que claro, toda esta empresa ¿Cómo se imaginó Imagínense, vendieron 10.000 televisores a un precio de entre 900 euros y 5.000 euros ya, La pérdida claro. de 10 millones de euros claro, como lo prometieron, ya está, no les quedó otra que... Es que la gente, imagínate, vos compraste el tele, claro, fuiste a reclamar porque salió sí. campeón tu selección <risa> Querías que te devolvieran la plata del tele y efectivamente tuvieron que hicieron. Acá en el 2018 se hizo en Argentina, Ajá. bueno... Otro fue el final porque la selección no salió campeón, sí. pero un, durante un periodo de dos meses, las personas que compraban una cierta marca de televisor, si Argentina salía campeón, le devolvían el tele. Mirá, bueno, claro, no pasó. Acá sí. El precio salen esas promociones vistas Muy irrisorias. Sí, son. que a si a no Uno dice: No, no va a salir campeón. Bueno, Paz salió paz, campeón en este caso. <ríe> Vamos con la última curiosidad, a Dale. ver si la compartimos. En esta estamos es hablando del de Mundial que se jugó en España ah. en 1982. Mm. Este, fue el primer Mundial de Diego Armando Maradona como Ajá. jugador de la selección argentina, un dato de color. Pero además hay este, el dato verdaderamente llamativo: Partido que jugaba Francia y Kuwait, la Francia de este, Michel Platini, ni más ni, menos. Mm. Este, ni más ni menos. Así que vemos acá lo que va haciendo los goles de Francia, un partido normal, ganaba 3 a 1 con Kuwait. Uruguay, este país donde había una dictadura, este, la familia Al-Sheikh Fat estaba al mando, sí. el, el príncipe estaba viendo el partido y dice, bueno, este, hay un momento insólito que es donde un jugador de Francia hace un gol, al Alice Giré hace un gol y el presidente se enoja, el príncipe. Sí. De Kuwait, se enoja por el gol recibido Uno sí. dice, bueno, está enojado con sus jugadores claro. No, los llama para que se retire, para que abandonen el partido Ah, el este, príncipe. él te manejaba todo de afuera El príncipe Tranquil, llamando No conforme con esto, con. ¿por qué estaba enojado? Porque decía que habían pitado un silbato sí. Desde la tribuna y que eso había dejado a sus jugadores inmóviles Buah. Que los jugadores pensaron que era el árbitro Bajó a la cancha el príncipe ah, No conforme ah, con eso Tranquil, Baja 1982 el príncipe Al Pat, baja a la cancha de Kuwait este, el partido entre Kuwait y eh, Francia Y les dice a sus jugadores, nos vamos, nos vamos ah. ¿Qué hace? Que es lo más llamativo del árbitro. el árbitro Opa, la estupar, anula el gol anula ah. el gol? Le, le tenían dice, un wiki al príncipe Claro, claro dice, miedo. bueno Si el príncipe quiere que el gol no sea válido El gol no es válido, lo anula ¿Qué hacen los jugadores de Francia? Ah. ¿Cómo vas a anular el gol? Claro. ¿Quién es el príncipe? Claro. Escuchamos una cosa Ahí está, al checkpad Anula el gol Es la primera vez y la última Que claro, se dio pero, en un mundial que alguien, a ver, ni en el primer mundial de 1930 pasó algo que era más amateur en ese momento. No, sí. nunca pasó algo así. Qué corrupción, ¿Un no te puedo creer. Baja. Bueno, ¿qué pasó ¿Qué abuso del poder, eso sin duda. Claro. Qué abuso del poder, impone su poder, su claro. miedo y. Además, ¿qué pasó después de esto? Francia a los dos minutos hace otro gol claro. ¿qué es este el la Y tampoco Ganó lo dieron Mario. cuatro Y en ese sí el príncipe no tuvo nada más que hacer claro. Claro. Qué mal perdedor el príncipe ¿eh? Muy mal perdedor muy, muy mal perdedor. Qué buenas estas Bueno me imagino Papu, que te deben yo. haber quedado muchísimas anécdotas Para compartir así que De acá el al mundial, mundial. tenemos al que mundial. repetir este espacio Sí, me está encanta. bueno porque hay muchas ah, historias muchas curiosidades. De, Ay, Sí, para contar hay muchísimas Así que vamos a ir desandándolo Y bueno nada, agradecer a los chicos de Testa por la vestimenta Muy bien, puede hacer el desfile Por favor, se lo han Corresponde que lo haga el desfile. Lo hacemos ah, acá, ahí. Eh? parado. Perfecto. Ahí está. Ahí Excelente. Está, bueno, es, es, qué lindo tiene, color el que te han dado. Muy lindo color. Con... Es que sí. Tienen mucha onda estos suéteres. Sí, Tienen muchos los colores pasteles ahora. ¿Viste? Están sí. de moda esos colores. Muy lindo Excelente. Así que nada, gracias a los chicos de Testa. Pueden seguirlo en las redes. Espectacular. Obvio. Gracias, Testa, por, por, vestirlo, por vestirlo tan elegantemente por a nuestro compañero. Eh, mi favorita, la de los actores coreanos. Te, sí, te decir, sí me parece Me dio mucha ternura. Fantástica. Vamos a